pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y tengáis una buena semana santa. Pues nada, es jueves y como siempre Epic Games nos regala hasta el día 13 de abril este pedazo de juego. Aquí lo tenéis, Dying Light, la edición mejorada. cerrada. Según nos dicen, dicen que esta edición nos ofrece todo lo necesario para empezar la aventura en un mundo lleno de zombies. Así que nada, daros prisa, ser felices, y no olvidéis odiar a la luna. Entonces, nos vemos, vamos, que se escapa. I